Hoy es el último día de la temporada muchachos estamos ahora solamente de que se termine y tuve que hacer un esfuerzo muy excepcional para poder llegar a rango 100 y hoy te voy a mostrar cómo lo hice. Muchachos, para hacer las cosas bastante breves y no extenderme demasiado Porque justamente al final del video les hablo bastante sobre el funcionamiento del mazo y tal Miren todos estos mazos a lo largo de toda la season Y eso que había más todavía que he borrado Pero tenía un montón de mazos con los que yo traté de subir a rango sin y no lo conseguía Estaba bastante complicado Había mazos con los cuales me entendí un poco Pero al final no me ayudaban después O sea, llegaba a un top y luego comenzaba a bajar solamente y era un full descenso, descenso Y este, ult este último mazo acá Que es un mazo de She-Hole con Munger e Info e que generalmente revienta en el último turno es muy explosivo, la verdad. Es el que me ha ayudado a poder subir de rango 85 a rango 100. Ya les voy a explicar bajo qué circunstancias ha sido, también porque ha sido una cosa muy cansada. Y el mazo se los voy a estar explicando después de los gameplays. Van a ver primero lo que son las batallas. Van a ver primero todo lo que son las, las luchas, el sufrimiento, el sudor y todo lo demás. Para poder haber alcanzado el rango, el rango 100. Y les voy a comentar cómo ha sido toda esa aventura también. Y luego de eso les voy a estar explicando de lo que trata todo este masito. Así que nos vamos con las batallas y ahí les explico lo demás. Ok muchachos, no saben todo lo que estoy sufriendo para poder subir de nivel. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a concentrarnos un poquito No se pueden jugar cartas de coste 1 Muy bien, vamos a dejar esto por acá A ver que no sale en esta ubicación ¿Todo, todo tiene solución, no hay problema Todo tiene solución No hay problema Muy bien, eso ya está pensado ya Ya Academy mi stranger, Acá ¿Para dónde se puede ir? Ok, la que me podemos cambiar. Perfecto. Ok, tiene sabu, eso es complicado, ¿eh? Si tiene sabu, la cosa se pone media complicada acá. Ya. Yeah. Esto puede ir acá. Puedo ponerlo esto acá de adorno Ya que voy a tirar Magic de todas maneras Vamos a dejarlo ahí Tengo un Diablito Él pone Drácula Esta partida sí va a estar bien picante ¿eh? Sale tarde ya, Moonger, sale tarde La cosa es que llegue Infinito más. Tomás Ya, lo dejamos ahí Eh, cuando Spider-Man hace eso, eso no, no le afecta, la verdad, ahorita, porque voy a, voy a pasar el turno, así que no hay problema que haga eso, la verdad acá. No me molesta. Eh, lo que necesito es que es que salga Infinite. Ahora, creo que no tiene forma de poder cambiar el limbo. Así que se lo podemos dejar. Uh -huh. Ok. Necesito que salga, men, por favor, Infinado tiene que salir, let's go. Ok, no le va a servir ahí... Ay, aero, aero, aero, aero, aero, me preocupa bastante. Esto puede ir acá. Aero puede molestar mucho aquí. Me juega al final, ¿no? Claro, esto sería. ¡Ay, shit! Tendría que regalarle esto. No, no, no, no, no, no. Está bien entonces. Oh my god, no se puede jugar, ¿verdad? LOL. Ahora, si quiere poner a Ero en un solo lugar, no lo conseguiría. El problema es que iba que lanzar varias cartitas acá. ¿Dónde las va a jugar? Este es el problema. No vale la pena seguir acá. Imagínense lo cerca que estoy... Hace unas dos horas más o menos estaba así de cerca y me bajé hasta rango 97. Eh, tuve que parar la grabación y tuve que volver a tratar de rankear concentrado. Porque es la verdad, justo cuando me grabo me pasan estas cosas de comienzo a perderlo todo. Pero bueno, así será así es la vida muchachos. Necesito liberar cartas acá ya que lo tengo a Munger, ¿no? Para ver si es que puedo tratar de hacer combo. Tengo que liberar cartas acá, no puedo, no puedo quedarme con la mano ahorita. Estoy tratando de ser un poco más arriesgado al respecto. Ok. Eso no estuvo mal. Ok compadre, vamos a bailar este, tongo, este tango los dos... Oh, let's go. Va, ese es un buen inicio. Generalmente este mazo es Darkhawk. Si es mazo Darkhawk, no debería tener como como, como entrada el Santorum, ¿no? Y te salvaste Ah ok No pasó nada Llegaste Shihull Llegaste pero exactito acá Llegaste preciso acá Justo en el momento Donde más se necesitaba Ok Claro, acá puedo hacer una pequeña jugada, pero no sé si sirve ahorita ya. Por ejemplo, si pudiese devolverle esto, esto, si lo pudiese devolver sería muy bueno. Pero si lo devuelvo, si le devuelvo el otro, sí va a ser un problema, creo. Aunque, podría restringirle de poner cosas ahí, ¿no? Y al final podría sacar las dos She-Hulks. Cuando tengo? Tengo cinco cartas en el mazo, ¿no? es 14 y doy 20. Es un riesgo. <coughs> Vamos a hacerlo así. Ok. Queen Ya, yeah, perfecto. Te jodiste. <coughs> eso era todo lo que tenía que pasar acá es más podía hacer esto lo vamos con todo una vez no sé si tiene algo ahí suficiente para poder trasladarlo al otro lado creo que no creo que eso es todo magneto, aero, no se fue. Victoria. Vamos, primera victoria que estoy haciendo recién acá eh, grabándome, viejo. A ver, muy bien. Hacer esto nada más. Vamos a ver qué vas a lanzar tú. No va. Ya, eso es una muy buena señal. Puede ser destrucción. Dime que yo tengo, por favor, la prioridad... No, él la tiene, pero igual a lanzar esto, porque si tira El Baki acá, puede ser bastante Seguro de poder ganar Dime que tiras Baki, por favor Dime que tiras Baki ahí, dime que lo vas a hacer Dime que lo vas a hacer ¿No lo hizo? No tiene nada para jugar, acá el otro problema también es que es Con Wave Cartas que cuestan Una horita Esto vamos a ponerlo acá Esto vamos a ponerlo por acá Ay, miércoles. Ya no importa, ya. Es un sacrificio de todas maneras. Es un sacrificio de todas maneras. Tengo que protegerlo de, de Killmonger acá. Hood y tiene Carnage, de verdad. Ok. Hay un diablito también que lo vamos a tener ahí encima, ¿verdad? Sales tarde, men. Sales tarde. Hay que tratar de buscar a Infinan nomás acá. El problema ahorita es Wave. Ahorita de repente ya sale Wave. Si la tiene en la mano, la saca ahorita. Si no, la puede sacar todavía, si se da cuenta, en turno 6. Pero ahorita generalmente es la, entra, la, la entrada de Wave. Él solamente ha matado hasta el momento una sola carta, nada más, ¿verdad? Ok. ¿Wave? Ok. ¡No! Pero ¿por qué justo ahí, out Justo esa es la carta para poder ganar, ¿Viejo? No me da para ganar acá. Ay. Rehumilde mi oponente. No le pone... No, pues no hago nada simplemente ya. Dejo que el Sunspot se mame. Vamos a ver qué vas a hacer. Mi oponente tiene solamente un solo slot nada más. Ok, magneto. Ya, ha tirado todo lo mejor en ese lado Pues está bueno A ver, hace snap Tirando lo mejor 10, 14, 19 Si es que quiere decir si es que quiere usar aero, no le va a funcionar. Pero, si usa aero, ¿yo cuánto llevo? A 19, ¿no? Me puede ganar con cualquier cosa pequeña. No tengo nada mejor para hacerle pelea ahí. Ah, madre, 14, 19. Él solamente necesita algo de 6, nada más. ¿Qué es lo que tiene? Debe tener algo pequeño nada más para ganar. Tiene dos cartas en la mano. Dos cartas en la mano ¿Es en serio, viejo? Escape. Ah ¿Qué otra cosa más tenías? Solamente con aero Nada más, solamente aero Aero, con aero me ganaba la partida No tenía forma de ganarle eh. Bueno, acá podemos tener un mazo de Seracel de repente con los Brutes a la izquierda. Igual estoy viendo que podría tirar el demonio ahí. Mojo World. No me gusta. Vamos a poner esto acá. Podremos hacer arjo de nuevo, en serio viejo. Hmm. Vamos a jugar esto así. A ver, si tiene un mazo de Darkhawk. Generalmente la izquierda no debería beneficiarle nada, ¿no? Y no tiene, no tiene forma como Infinite no, le pueda ganar a Infinite no de la derecha, ¿no? Generalmente estos mazos no están llevando. Ok, bien. Hasta ahí estamos bien con el combo. Vamos a poner esto acá. Esto lo dejamos ahí que se clone. Vamos a ir tranquilo nomás acá. Cinco cartas. Lo importante ahorita es ver cuántas cartas, con cuántas cartas voy a terminar yo en el, en el mazo. Porque este debe tener piedras todavía acá. Si sale Magic, sí, se complete el combo. Pero si no... A la para ver cómo ganamos. Viper. Ok. El problema No salió Y acá lo que vamos a tener que hacer Está complicado ahora Está complicado porque no se le va a poder ganar a la derecha A menos que quiera tirar el infinite out solo Infinite out y diablos Dos diablos, 16, 23 Infinite out a la derecha y listo está que no tengo el sanspo para que se... Bueno ya Creo que no hay más Vamos a ver qué va a pasar. Hubiese salido Magic, hubiese sido otra cosa. Espérate. Claro, lo tengo a Quinjet, ¿verdad? <coughs> Voy a poder. Ya. Ya, este mantiene a, a Luke y ¿no? ¿Qué tienes acá? Ya, con esto arreglamos el asunto acá. Uy, eso está muy bueno, ¿eh? El problema es que es cuánto le va a bajar a todos. Eh, ¿Puedo utilizar Odin de nuevo? A lo mucho. ¿Qué más puedes hacer? Puedes utilizar eh, Aero. También puedes utilizar Aero. Este sería el momento de hacer snap. Nada, le gano supuestamente el infinito de acá. Nos la jugamos toda ahorita, eh. Nos la jugamos toda acá. Vamos, por favor. Vamos por favor. Vamos, por favor. Absorbing. Ya, ok. Ya está. Creo que, creo que esto es rango 100 ya, ¿eh? Creo que esto es rango 100. ¡Ay, qué bueno, muchachos! Rango 100, vamos! Muchachos, no saben todo lo que he sufrido, yo les voy a comentar en un ratito, miren, ah, esto de que es así, sin guión, sin nada, miren, yo acabo de llegar a rango, a rango 100 en estos momentos, ayer en la madrugada, más o menos como plan de media, o media noche, una de la mañana, dije, bueno, vamos a vamos a tratar de rankear y démosle una oportunidad a este masito justamente que ustedes están viendo acá que es, de, que es de destrucción, bueno, no, perdón, esto es un mazo de She-Hulk con Infino, no todo este combo acá que hay, que es generalmente de último turno. Entonces estaba en rango 85, no tenía ningún mazo que me haya estado ayudando, jugó como 5 o 6 mazos diferentes y ninguno me ayudaba, he subido hasta 90, imagínense que yo llegué a subir a 93 y bajé a 85, entonces agarro este mazo y comienzo a darle oportunidad y digo bueno será, será cuestión de probar a ver qué tal va y comencé a subir en la madrugada, me quedé como hasta las 4 de la mañana más o menos del día de hoy, este, pues jugando y subí hasta rango 90 me parece que fue, 90 o 93, hasta rango 93 subí, ya jugando. Más o menos unas 3, 4 horas más o menos que recuerde Y digo, bueno, será momento de dormir Porque yo pensaba que todavía la temporada venía el, el martes 7 de febrero Pero no, es, es hoy Entonces dije, tenía, o sea, voy a dormir Y el tiempo que queda en 3, 4 horas me despierto Y vuelvo a seguir rankeando ahorita Dedicarle tiempo para poder llegar a rango 100 Porque en parte también pues es Oigan, yo enseño muchas cosas acá en Marvel Snap Y no es posible pues de que no esté llegando a rango 100 O sea, mínimo tengo que llegar a rango 100 Así me demore, pero tengo que hacerlo Entonces me puse desde temprano a, a comenzar a rankear Entonces, ¿qué pasó? Desde las, más o menos, imagínense, de las 9 de la mañana por ahí Hasta la 1 de la tarde estaba en rango 99 Entonces digo, pues será momento de grabarme Porque ya estoy cerca de subir a rango 100 Entonces comienzo a grabarme y pierdo, y pierdo, y pierdo, y pierdo, y me voy a rango 97. Y dije, no, pues no te lo puedo creer, no puede ser, me estuvo yendo tan bien sin grabarme y a la hora que me comienzo a grabar me comienzo a ir muy, muy mal. Entonces, suspendo la grabación un rato y comienzo nuevamente a este, arranquear con paciencia, ¿no? Y vuelvo a subir, vuelvo a subir, vuelvo a subir. Y quedo en rango 99 con 8 cubos esta vez. Y digo, ya es momento de grabar de nuevo. Y ya habían pasado, miren, si yo les dije que lo, la, el bajón ese que tuve de rango 99 fue a la 1 de la tarde. Ahorita son las 4 de la tarde con 20 minutos. Entonces han pasado casi 3 horas y media, más o menos por ahí. Para que vuelva a recuperar el rango y me quede cerca a subir. Entonces me comienzo a grabar y ustedes están viendo que perdí una... Y creo que perdí otra y, y ahorita recién acabo de ganar esta de 4 cubas que dije bueno esto ya es momento de hacerla que parece que ya la tengo bastante segura y pues acá, acá estamos justamente en rango 100 muchachos y acá lo y saben cuál es el mejor mérito de todos ahorita o digamos que una de las cosas que mucho se decía y que ahora se está logrando ...que he podido subir a rango 100... ...desde rango 85 a rango 100... ...sin utilizar ni Sabu... ...y sin utilizar a Silver Surfer... ...ninguna de las dos cartas le he utilizado... ...acá como ven hay muchas cartas de serie 3... ...exceptuando Titania y She-Hulk... ...esas son las dos únicas cartas... ...bueno en realidad She-Hulk ya es de... Per, ...perdón... ...todas las cartas son de, de serie 3 en estos momentos... ...no hay ninguna carta de serie 4 me parece acá... Eh, ...tanto Titania como She-Hulk me parece que ya son serie 3... ...es más... ...yo ni siquiera he comprado She-Hulk ni Titania... A mí me han salido cuando he abierto este pues, la última vez ahí en el hay un video anterior donde salgo abriendo 65 cofres y ahí ya me ha tocado She-Hulk con el tropeo de series y titania también cartas que me han servido ahorita para poder llegar a rango 100 todo este mes muchachos ha sido para mí muy difícil subir de rangos en stream no es fácil subir porque creo que tienes ahí en parte también siempre los riesgos del snipe no siempre puede haber alguien que está tratando de, de ver cómo te saca cubos cómo te snipea no nadie te jamás te va a decir que te snipeado. pero hay mucha gente que uno siempre está expuesto a eso, y es normal, es parte de, de lo que es streamear también. Entonces, eh, yo no digo que todo haya sido de stream de sniping, pero de todas maneras siempre tiene un peso eso, ¿no? Pero fuera de todo. Igual yo quiero agradecer mucho a las personas que siempre se quedan conmigo en transmisiones, que siempre están ahí este, pues apoyando. Porque miren, hay mucha gente que dentro de las transmisiones en el chat a veces me dicen la jugada correcta también. Yo en muchas, en muchas ocasiones he manqueado duro, he hecho cosas así bastante tontas. Pero la gente también en su, por su parte pone su granito de arena en, en muchas ocasiones y me ayudaba también a ganar este, partidas. Esta vez yo ya me encerré ahorita porque quise conseguirlo concentrado, así totalmente concentración. Y este, tener todo el silencio y la paciencia del mundo para poder subir de rangos porque ya no tenía otro día más para subir de rangos. Y aparte que quiero ese dorcito dorado. Vamos a ver qué tal es. Ojalá que haya valido la pena llegar por ese dorso. Es más, acá me parece que tengo que reclamar el título de una vez. miren ve Ahí está. Mucha, mucha sociedad Sí, gran título, gran cosa en verdad. Pero eh, me ha sido bastante sufrido. Lo que sí ahorita he hecho, muchachos, es... Eh, Prácticamente me he comenzado a memorizar los Mazos ahí que han estado este, usando Mis oponentes y lo que mayor me he Encontrado ha sido Galactus y ha sido Este, este Darkhawk Darkhawk y Galactus de los mazos más Frecuentes que he encontrado y además Por ahí he encontrado este, algunos mazos de Destrucción, ¿no? Hay cosas así Variaciones, pero más Galactus y Darkhawk Hay pero por montones ahorita, hay un montón de gente Que los está jugando, entonces bueno Yo los dejo con este masito acá, es un masito Que tiene muchas sinergias muy bueno Incluso creo que para esta season que viene creo que sin problemas lo podría utilizar así tal cual como está. Y creo que podría generar eh, incomodar bastante. Y ayudarme a subir también en los rangos. Porque a ver, acá tenemos un Cosmo. Que si en caso quieren utilizar modo con la mujer invisible... Generalmente en esta, en, en este, con este mazo vas ganando en las en los turnos 2, 3, 4, vas ganando, vas por delante. Entonces, por ahí que lanzas a, a un cosmo en mujer invisible, adiós Modoc, adiós Gela, ya no hay combo ahí. Entonces, esa es la parte buena del asunto. Será cuestión de ver cómo se va desarrollando el meta, porque estamos a nada realmente de que comience la nueva temporada. Pero bueno, eh, más que todo quería, mire, me me he extendido bastante la verdad hablando ahorita, pero quería más que todo decirles eso, cómo me he sentido. Ha sido bastante, bastante chamba la verdad. Llegar a este rango. Lo he conseguido prácticamente 15 rangos en horas nada más. No, o sea, en total, cuántas horas han sido como 8 horas en total ahí. Este ranqueando, ranqueando para poder subir de nivel en este último día que ya quedaba. Así que muchachos, lo dejo con ese mazo. Espero que por ahí les guste. Si tienen cualquier duda o consulta eh, con este masito, pues ahí siempre estamos para, para ayudarlos para poder resolverlo. Así que ya sabes, y otra cosa más, aprovechando una vez el cierre, estoy, recuerden que tenemos canal de Discord. Ahí tienes el comando disc, el perdón, ahí, el, el enlace de Discord se encuentra en la descripción de este video para que puedas unirte a la comunidad. Ahí siempre estamos poniendo masitos, también la gente está comentando sus estrategias, novedades del juego y muchas cosas más. Además, también tenemos el, eh, pues la plataforma morada Hoy vamos a estar haciendo la transmisión seguramente dándole la bienvenida a la nueva temporada Así que vamos a estar con todos muchachos Van a haber algunos sorteos también por ahí para, tanto para viewers en general como para suscriptores también Así que esténse en el canal, en la plataforma morada que estaré hoy por la noche haciendo transmisión también Y recibiendo la nueva temporada con todos ustedes Así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti